Y de la mano de Pedro llegamos a la Junta Departamental. Y ahí eh, armamos un equipo que la primera cosa que nos dijimos fue, bueno, está muy bien el trabajo, vamos a aprender acá adentro, porque experiencia ninguna, vamos a aprender eh, de qué se trata esto. Y sobre todo vamos a salir a, a recorrer los barrios, a hablar con la gente, a conocer los problemas, porque es muy importante el trabajo que se hace dentro de cualquier organismo, eh, digamos, legislativo, ¿no? Tanto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 y así este bueno hicimos un, un equipo de, de trabajo donde semanalmente salíamos a recorrer los barrios. Ahora estamos ante estas cosas. Este, inauguramos la página web, hay canal web, hay este Facebook, como se veía ahí, Twitter. Pero me parece que es muy bueno. Les quiero comentar y a modo de adelante y generar un poco de expectativa. Este, vieron por ahí que hablamos de un club allista virtual, un club allista 2.0. Idea de mi amigo Fernando Pena que no creo que no, no, no ha podido llegar hoy, este, que quedó en venir, se ve que le pasó algo, pero este, idea de él, el, el nombre me, me, lo, me lo sugirió él, está muy bueno y lo que buscamos ahí, lo que vamos a armar, porque por eso le, le generó la expectativa, y Cristian, que es nuestro asesor en el tema, me dirá si se puede o no, es ahí este tener, por ejemplo, a través del chat, un ida y vuelta todo el tiempo de este, opiniones, de discusiones, de propuestas.